Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El diputado local de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, lamentó que en el gobierno federal se dé preferencia a la importación de leche. Lanzó un llamado a que en su lugar se prepondere la adquisición local y se les pague un precio justo a los productores. Esenacica reconoció a los 25 años de trabajo del OCETIF como un organismo potenciador de la exportación de cárnicos a través de la operación de 458 establecimientos TIF y el acceso a más de 65 mercados extranjeros. Un foro organizado por el ICA permitió coincidir a distintos especialistas en que el tema del bienestar animal es necesario en el sector cárnico. Se instó a esta industria a comunicar los avances positivos en este rubro, en aras de mejorar la imagen ante un consumidor más exigente. Un estudio realizado en conjunto por las autoridades de agricultura y el sector ganadero irlandés reveló que a través del uso de mejor genética bovina es posible reducir hasta en 13% las emisiones de gases de efecto invernadero. Rabobank indicó que la desaceleración económica y la inflación a nivel internacional afectará negativamente el consumo de cortes específicos de carnes de res, ya que los consumidores buscan alternativas de menor costo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.